Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Les saluda Wilmer Madrigal y el día de hoy les traemos uno de los testimonios de los excarcelados políticos que fueron desterrados de Nicaragua por orden de Daniel Ortega. Esto como parte de una serie de entrevistas que vamos a presentar en el transcurso de esta semana. Antes de iniciar, los invitamos a dejar sus opiniones y sugerencias en los comentarios. El día de hoy... 13 de febrero tenemos con nosotros a Alex Hernández, quien nos acompaña desde Estados Unidos. Alex fue detenido el pasado 24 de agosto de 2021 y esta es su segunda excarcelación. Alex, ¿cómo recibís esta noticia de destierro y de excarcelación que fue ordenada por Daniel Ortega? Bueno, es una mezcla de sentimientos. En primer lugar, yo creo que en cualquier lugar es mejor que la cárcel, cualquier lugar, ¿no? de la cárcel. Obviamente están nuestros deseos personales, pues yo hubiese querido de la cárcel a mi casa, ¿no? de la cárcel a, a, a, a mi gente, a mi pueblo, eh, pero cuando estábamos todavía en la celda esperando que nos trasladaran a, a, donde, a donde fuera que nos fueran a llevar, yo dije mi escenario negativo a todo esto, el peor escenario que yo me espero es eh, eh, es mi casa por cárcel, ¿no? Eh, de ahí el resto de ganancias. Y la verdad es que lo que vino fue algo de película, o sea, nunca lo hubiese imaginado siquiera. ¿sí? Que hubiese sido el destierro en sí. Eh, pero pero bueno, ya el paso fuera de la cárcel ha sido dado y ahora los pasos siguientes pues van a ser uno tras otro mejores que el anterior. ¿Podrías comentarnos cómo fue ese momento en el que se dieron cuenta que iban fuera del chipote? Que ¿Cómo fue ese proceso? ¿Realmente eh, les informaron algo? ¿Les dijeron para dónde iban? ¿Cómo fue eso? Nosotros no nos imaginamos nada hasta ese mismo día, hasta muy en la noche. Todo el día pasó con cierta normalidad, por así decirlo. Eh la jornada normal en la cárcel desayuno almuerzo patio sol eh, para algunos hubo bastante énfasis en darnos patio sol de manera recurrente todo ese día ese mismo día nos cortaron las uñas eh, llegaron a preguntarnos por cuestiones de nuestras familias para la visita familiar entonces yo tenía la expectativa de que iba a haber pronto otra visita familiar eh, que si sí quería agregar aquí más que si, sí, pues bastante amabilidad este, y, y nada normal, todo transcurrió tan mal Que incluso eh, Javier Álvarez, que tenía que ir a juicio Fue a juicio y regresó su condena ¿no? diciendo, Me condenaron, me dieron 10 años Y pues, nada, que escuchaste? Nada, es, unas bolas ahí de que supuestamente van a liberarme cosas así Pero pues la, nada diferente a las noticias que siempre recibimos Todo transcurrió normal el resto de la tarde, escuchamos en el mediodía, al llegar a algún, a algún vehículo, pensamos que había alguien nuevo, porque nosotros solo escuchamos, pero no podemos ver nada, ¿no? Entonces ya identificamos los sonidos y dijimos, hay nuevos, parece, en las chiquitas, en las preventivas. Vimos eh, pasar alimentos hacia, la, hacia las preventivas, y pues tiene que ser un nuevo. Y en la tarde, en efecto, pasaron desfilando por, por el módulo una persona que nosotros no reconocimos y que la llevaron a la, a la senda pequeña de castigo y tratamos de gritarle para que dijera quién era pero no respondía, pues, seguramente lo habían este, cuartado a no decir ninguna palabra y entonces a partir de las seis de la tarde o antes de eso comenzamos a escuchar un ruido de, de, de, de, de, de, de vehículos grandes eh, entrar a, a la zona de, de, de parqueo de de, de donde estábamos nosotros, y, y bajar gente y cosas así, entonces nosotros, ¿qué pasa? Y de repente llegan con unas colchonetas a dejarla al módulo, varias colchonetas, a meterle y decirle a Dora que haga más espacio eh, para acá y con una cosa que el otro, llevaron más colchonetas hacia los otros módulos. Entonces nosotros dijimos, eh, yo lo que asumí es que están trayendo a la gente de los distritos. Entonces yo quedo viendo a Dora y le digo, Dora, están rejuntando a la gente. Lo único que, que puedo decirle de esto, de mi experiencia pasada, de, de, de mi carcelación en el 2019, es le digo que en enero del 2019 se llevaron a toda la gente del Chipote hacia la modelo y lo, en un solo montón y ya después de eso, en febrero, fue la liberación. Entonces le digo, solamente puede ser eso, ¿no? Están reagrupando a... Y lo tomé por esa deducción porque recién habían terminado de remodelar todo el chipote. El chipote sufrió muchas remodelaciones, ampliaciones de, de módulos para poder atender a más presos, ampliaciones de salas de visita, ampliaciones de un montón de cosas. Entonces yo dije, entonces para eso era todo, para juntarlos a todos en un solo lugar. Pasó todo normal, dieron la cena, hubo la limpieza, hubo el medicamento, todo normal. Y de repente vemos que entran desfilando con nuestra ropa. ¿no? Y, y nos dicen, cámbiense y pongan su uniforme de la bolsa, y mismo en sus chinelas, y eso es todo. Nada más. Nada más. Yo solo le dije, porque a ver a, la, a, la, a los chicos, y le dije, esta seña. Sí. Y Alex, de casualidad, lograste ver a alguno de los demás presos políticos al momento que, que llegaron a las instalaciones. No, no, no, eso es imposible, eso es imposible porque el área donde, donde lo llevan, llevaron a ellos eh, está alejada de, de la zona de celda. Solamente escuchamos, escuchamos algunas cosas, pero no, no podemos ver nada, sobre todo porque pusieron una un, en, la en la remodelación que hicieron, cerraron todas las pistas posibles. Entonces, eh, yo dije, nada puede ser más que nos vamos, nos vamos a casa, eh, a casa por cárcel todo hoy y lo hacen desde ahorita porque era temprano ¿no? pasaron nos llevaron un sándwich con un, una gaseosa y de repente llegan y dicen la siguiente persona van a esta lista pa, pa, pa, pa, pa, y van a buscar buscar nos juntan y luego pues nos dicen no sabemos a dónde van así que no están preguntando nada y nos reúnen y al final no sé qué hora era nos sacan desfilando y cuando vemos un bus y, y yo dije bueno eh, nos vamos Luego yo pensé que eh, la pregunta que me hacía es cómo hacer el recorrido, porque aquí hay gente de todos lados. O sea, va a ser una jornada larga de entrega. Pues yo pensé que eso iban a hacer, pero cuando veo que van a hacer a norte y coge recto hacia, como que va para Tipitapa y sí, realmente dije, no puede ser, vamos para la modelo. Y iba viendo ya pendiente el vehículo delante y de repente veo que dobla hacia el área del aeropuerto, entonces, estos más nos van a sacar de Nicaragua. O sea, eso, vamos fuera de Nicaragua. O sea, la, la opción menos, menos, menos verosímil. O sea, ¿qué? Entonces nos quedamos viendo y nos dicen, ustedes todos van para los Estados Unidos de Norteamérica, van a firmar esta hoja y el que no la firma, se regresa conmigo. Comprendo. De hecho, con la información que teníamos, eh, era que Estados Unidos había establecido que iba a recibir a las personas que estuvieran eh, de manera voluntaria, dispuestas a salir del país, pero con esto que nos estás comentando, quiere decir que el régimen en ningún momento les solicitó o les eh, comunicó a ustedes eh, esta decisión, si querían salir del país o que iban a ser trasladados a Estados Unidos. No, eso nunca nunca se nos dijo, como nunca se nos ha dicho la, la mayoría de las cosas, o sea, pasan cosas y a nosotros no solo nos mueven, así fue para la, la, la vez que nos presentaron en los medios, o a sea, nosotros no nos no, no consultan ni nada, solo salgan, pónganse aquí, háganse allá y ya está. O sea, nosotros no somos objeto de consulta de nada, o sea, no absolutamente nada. Y hasta en el momento se nos indica, eh, ustedes van para los Estados Unidos de Norteamérica, firmen esto y el que no lo firme se va de regreso conmigo. Y para las personas que no conocen, ¿verdad?, ¿cómo podrías vos describirnos? ¿Cómo son estas instalaciones, estas celdas de castigo y estas celdas que, que el régimen mandó a preparar en eh, lo que se conoce como, como el chipote? Bueno, un espacio, bueno, tenés dos tipos de celdas, ¿no? Las celdas de castigo, celdas muy pequeñas para dos personas, un espacio de dos por dos, tal vez, un metro cuadrado por un metro cuadrado, y luego tenés las celdas... Eh, podríamos decir de uso común, un poco más grande, que estaba destinada para ser para seis personas, pero casi siempre estuvimos solamente dos personas por celda, eh, por lo menos en el modo donde yo estuve, pues, que es de donde yo tengo, y puedo hablar, eh, de cuatro por cinco metros cuadrados, y bastante oscuro el ambiente, sobre hay luz en el pasillo, verjas, eh, eh, podíamos ver al compañero del frente, al compañero del frente, pero... La mayor parte de todo este trayecto de presidio no tenían prohibido comunicarnos entre nosotros. Solamente decía que teníamos que hablar con el compañero de celda y esto que en voz baja, pues, llegando a puntos tan absurdos que hasta nos regañaban por estornudar fuerte. Entonces, eh, eh, absurdos, ¿no? Pero ya eh, de un, un mes para acá, un par de meses para acá, eh, ya. Eh, la represión de ellos hacia nosotros, hacia ese control eh, de disciplina, fue bajando, bajando, bajando. Hasta el punto que tanto, en los últimos días podíamos conversar libremente entre nosotros, pero básicamente nos dejaban solo. Eh, y comenzamos a orar, comenzamos a hacer cosas, a practicar, a poder cantar, muchas cosas que antes no podíamos. Eh, el año pasado comenzó una, un proceso de ampliación de contenido nuevo. Eh, y luego la ampliación de otro eh, que era pequeño para, para más espacio, y luego vimos que era para precisamente más pesos políticos cuando vimos que fueron ocupados por los sacerdotes, la camada de, de los UNAMOS eh, y, y todas las personas perseguidas. ¿no? Sí, y con respecto a la propuesta que el gobierno de España le hizo, eh, leímos, pues tuvimos información que él estaba ofreciendo ciudadanía a ustedes, a los 222 presos excarcelados políticos que fueron eh, básicamente desterrados de Nicaragua, ¿verdad? Con esta acción de locura que eh, aprobó la Asamblea de Nicaragua y que también pues, el régimen mandó de carácter de urgencia para poder concretar ese destierro. ¿Qué planes tenés? ¿Va a tomar esta, esta oportunidad de España? o ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Bien, por ahora yo estoy eh, evaluando todas las oportunidades que se me ponen enfrente, no toda una decisión. Exacta. Creo que es algo prudente que quiero recomendarle a los demás de tomar eh, el tiempo necesario para sopesar cada una de las oportunidades y posibilidades que se nos pongan enfrente y que mejor se adapten a sus necesidades. Eh, no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos la vida resuelta aquí en Estados Unidos. Yo creo que casi nadie tiene la vida resuelta aquí y, ¿Y cuáles son sus metas y objetivos personales? Eh, lo que sí puedo decirte es que mi objetivo es eh, prepararme. Eh, comenzar a estudiar desde cero, mi carrera fue borrada de, de, de tajo, no existe. Y ahí esa era una herencia de mi primer carcel de 2018, mi, mi carrera fue borrada. Entonces tengo esa meta, quiero estudiar, pero... Quiero ver dónde es el mejor lugar para hacerlo y dónde puedo también estudiar y trabajar, pues, porque no se debe nada más de, de amor a Nicaragua, ni, ni de decir eh, la lucha así. Hay que comer, ya no ya, ya estamos en Nicaragua, donde, donde este, el arrocito y el frijol este, nunca falta entre manos solidarias. Hay que aprender a, a, a depender de uno mismo. Y, este, y las dos metas son esas mías: ¿no? trabajar y estudiar. Y ya el resto vendrá por añadidura y, y quiero ver cuáles son las mejores opciones que se amoldan a, a, a ese propósito mío. Que no necesariamente tiene que ser en los Estados Unidos, pues hay otras opciones. Voy a evaluarlas con, con bastante tiempo. Alex, eh, pero si tienen información acerca de, de esta proposición que está haciendo el gobierno de España. ¿Ya lo han contactado? Eh, ¿Algún representante español? El embajador español estuvo aquí y nos estuvo dando algunas orientaciones sobre él. Dijeron que iban a estarse comunicando con nosotros porque tienen que hacer varias, este, compartir información entre el Departamento de Estado norteamericano y el gobierno de España para, porque ver eh, si hay algún tipo de cambio en el estatus de nuestro una vez que decidamos aceptar la nacionalidad española. Entonces quiere decir que no es necesario eh, viajar a España para poder obtener esta nacionalidad. Según entiendo no es necesario irse a España. Es que, decir que únicamente el gobierno de España lo que quiere es que, por decirlo así, ustedes no queden en el, en el limbo eh, sin una nacionalidad tras la locura cometida por la dictadura de querer eh, quitarle la nacionalidad nicaragüense a cada uno de ustedes. Entonces, eh, ¿se podría decir de esa manera? La verdad es que es una, un bonito gesto del gobierno español. El mundo se ha solidarizado con nosotros. Y, y yo espero que, que esa solidaridad no solamente se limite a las 225 personas que estamos acá. Hay ¿okay? miles de personas que han venido exiliadas de Nicaragua, Que no por no haber estado en una celda con nosotros, significa que no han sufrido con nosotros. Eh, hay que, yo hago ese llamado eh, a todo el que pueda, eh, extender la mano solidaria con aquellas personas que están esperando cruzar las fronteras, que también vienen con una mano adelante. Y una atrás. Eh, no es fácil abandonar el país. Nunca he estado en mis intenciones eh, estar en los Estados Unidos de Norteamérica. Nunca fue una opción exiliarme. Eh, no se me preguntó tampoco. ¿no? Eh, y ahora tengo que asimilarlo y, y, y adaptarme a vivir en este país. Eh, que, que no es el mío que es un mundo diferente totalmente. Pero a, a algo se ha llamado a que si tenés la posibilidad, apoyé. A la otra persona. Alex, yo sé que esto es un poco complicado, pero nos gustaría saber, si puedes, claro, eh, contestarnos que si tuvieras a la dictadura Ortega Murillo delante de vos, a Daniel Ortega, a Rosario Murillo, ¿qué le dirías? Mira, te voy a decir algo que le he dicho al resto de, de, de colegas periodistas estudios, mm. En ese tipo de preguntas estoy siendo muy no, no estoy dando algún tipo de declaraciones al respecto porque tengo familia todavía en Nicaragua y estos tipos no son no, no no están bien de la cabeza y son maquiavélicos y terribles. así que no en ese tipo de, de, de, de comentarios sí te voy a quedar a ver. no por temor sino por prudencia y amor hacia los que quiero Sí, claro, es, es comprensible, Alex, no, no, no perdas cuidado. Eh, de hecho, agradecemos el que hayas dado esta entrevista, que nos hayas compartido esta parte de tu testimonio de lo que fue este proceso y realmente pues, valoramos mucho eso. Y queremos saber si tienes alguna apreciación con respecto al tema de Monseñor eh, Rolando Álvarez. También mí Monseñor es un santo en vida ya no han podido con él. Lo más importante, como me decía alguien que me consultó, es que su espíritu está libre. Y Monseñor, como una persona de Dios, que a él la carne realmente no le importa tanto como el espíritu. Y el mismo Evangelio lo dice, tener cuidado no con lo que te vulnera el cuerpo y la carne, sino con aquello que puede dañar tu espíritu. Y definitivamente el espíritu de Monseñor para nada ha sido vulnerado, yo creo que está más fuerte las oraciones de cada uno de los iglesias nicaragüenses, ya sean católicos o no católicos inclusive, que sean solidarios con él, lo mantienen fuerte. Um, es un ejemplo de resistencia y yo estoy seguro que él, al igual que nosotros, va a salir de los monstruos, pero él de alguna manera ha decidido eh, aceptar su cruz, aceptar esta cruz y llevarla con un gran temple y determinación como hombre de Dios que es porque sabe que no, no lo va a abandonar el día que se ve. Para ir finalizando, Alex, nos gustaría, eh, si podrías, mandarle un mensaje a la población nicaragüense que continúa resistiendo, tanto dentro como fuera del país. Nada más que alegría por estar de nuevo entre, entre todos ustedes, entre todas las expresiones organizadas. Yo creo que eh, hay que darle un tiempo a, a esta camada de escarcelados que acabamos de salir para sanar sus heridas y luego ver qué nivel de involucramiento van a tener en el excelente trabajo que han venido haciendo todos creo que todos debemos de entender de que somos necesarios los encarcelados que acabamos de salir no tenemos la respuesta mágica, no traemos la receta escrita de qué es lo que vamos a hacer eso es muy mentira muy mentira no tenemos esa respuesta yo creo que tampoco eh, válido eh, hacer ese tipo de presión hacia la persona y yo les recomiendo a mis compañeros encarcelados calma calma eh, sanen sus heridas disfruten a su esposa a su esposo a sus hijos se lo merecen no es abandonar la lucha abandonarse con su familia no lo es al contrario es fortalecerse para continuar luego y una vez repuesto eh, ver qué horizonte va a tener esta lucha. La lucha no, no termina aquí, la lucha eh, va para un poco más de tiempo. Esta es una nueva fase de la lucha y, y el inicio de un camino de retorno hacia Nicaragua que no sé cuánto tiempo va a tomar, pero que definitivamente va a pasar. Y en algún momento yo, Alex, eh, voy a, a valorar de qué manera me puedo sumar a seguir empujando esta carreta. Yo les agradezco todo lo que han hecho por nosotros. No hay más que decir gratitud y felicidad y por supuesto que vamos a poner nuestro esfuerzo, pero nosotros no tenemos las respuestas y no vamos a solucionar el mundo de la noche a la mañana. Calma, paciencia, serenidad y eh, seguir levantando nuestra voz por los treinta y pico de personas que quedan ahí todavía. Muchísimas gracias Alex por compartir con nosotros este espacio y desde Radio Darío expresamos nuestra cercanía y nuestra solidaridad con vos y con los demás de 221 presos políticos que han, que, que han sido excarcelados y que hoy se encuentran eh, en este proceso de ver cómo resolver su vida. A ustedes por, por acercarnos, gracias por, por esta oportunidad y este, seguimos adelante, muchas gracias eh, y bendiciones para todo el pueblo de Nicaragua Bueno amigos de Radio darillo era Alex Hernández excarcelado político y desterrado por la dictadura de Daniel Ortega de Nicaragua quien nos compartía parte de su testimonio. Queremos agradecer su sintonía e invitarlos a estar pendientes de las demás entrevistas que vamos a tener en el transcurso de esta semana con otros actores eh, que fueron también excarcelados y que se encuentran en, en Estados Unidos. Eh, los invitamos a dejar sus sugerencias y opiniones en los comentarios, además de compartir esta entrevista y este segmento. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal.